Hola, soy Paul Shamer, vicepresidente de ventas y mercadeo de Belco Melton, y estamos en la feria PAC Expo 2018 de PMI en Chicago, Illinois. Valcom Melton fabrica sistemas de pegado y completos sistemas de inspección visual. Aquí podemos ver un Echo Stitch que pone puntos en vez de bits en sistemas de pegado en caliente, creando grandes ahorros y menos tiempos muertos. Y también tenemos aquí a PackCheck, para la industria de las bebidas, que mira la integridad del cierre en caliente en una caja doblada o corrugada en la que se encuentran las bebidas. Si falta algún punto de cola, alertará a los operadores de un problema en la línea, marcará el defecto en la caja, y los operadores pueden remover ese empaque antes de que llegue a la zona de paletizado y de esta forma se garantiza la caja perfecta al usuario final antes de que ésta vaya a su destino final bien sea un mercado minorista o donde sea el consumidor puede levantar la caja y su contenido no va a salirse lo que crearía un problema para el cliente y la tienda